Hola, soy Rafaela Camet. les deseo una muy feliz navidad y un próximo año nuevo, que todos sus deseos, sus sueños se puedan cumplir este año y bueno, si no es así, igual, esfuércense y nunca pierdan la fe, acuérdense de la importancia de la familia, de, de perdonar, de volverse mejor personas y ayudar a todas las personas que, que puedan y que se necesiten. cualquier niñito que vean en la calle y un próspero 2016 Hola, soy Lise Sosa y bueno, les deseo en este año mucha armonía y bueno, pasen con su familia les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo Hola, soy Milagros Moy eh, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que todo sea paz y felicidad y espero que la pasen muy bien en familia Hola, bueno, le mando un saludo a toda la gente linda que le encanta el voleibol Felices fiestas, chao bueno, una feliz Navidad un próspero año nuevo. Me llamo Catherine Regalado, eh, juego voleibol para la selección del Club Alianza Lima y les mando un, un grato saludo para todos que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ya, soy llamo Sergio Maralmeida, juego en el Club Deportivo Cristal y quiero mandarle una... un saludo. qué tal estoy aquí soy Sonia su David de Peque mandándole saludos por Navidad espero que la pasen muy bonito tengan un lindo año nuevo.